La lista de convocados para, para estos amistosos, eh, Pedro Galese, José Carvalho, Carlos Cáseda, eh, Advíncula, Luis Advíncula, Aldo Corso, eh, Miguel Araujo, Anderson Santa María, Luis Abrán, Alexander Callens, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Josimar Yotum, Alexis Arias. Christopher González, Cristian Cueva, André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Jordi Reina, Luis Da Silva, Jefferson Farfán, Miguel Trauco, Marcos López. Eh, 23 jugadores para la convocatoria de estos dos partidos.